los nazis y el antisemitismo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler ya había comenzado a aplicar una política antisemita. ¿Pero qué quiere decir antisemita? Significa que tenía una actitud de odio hacia las personas de religión y origen judío. Para Hitler, los judíos eran una raza inferior, culpables, entre otras cosas, del surgimiento del comunismo. En 1935, se proclaman las leyes raciales de Nuremberg. Estas leyes racistas están dirigidas contra los judíos de Alemania, dándoles menos derechos que a otros residentes de ese país. Según estas leyes, entre otras cosas, los judíos deben llevar una identificación en su ropa, estrella de David Amarilla, se les niega la nacionalidad alemana, no pueden casarse con personas que no sean judías, no se les permite ser empleados públicos, tener negocios... No pueden ir al cine, a parques, a tiendas y además deben ir a escuelas exclusivas para niños judíos. Más tarde a esta discriminación y persecución se le agregó un plan para terminar con ellos llamado La Solución Final. Quienes eran atrapados eran trasladados a campos de concentración donde eran obligados a trabajar si eran fuertes o si no eran asesinados. En estos campos de exterminio se terminaba con la vida de quienes llegaban en las cámaras de gas. Los nazis mataron a dos tercios de la población judía de Europa, lo que supuso unos 6 millones de muertos. Esto es conocido como el holocausto. En este periodo también se asesinó a otros 11 millones de personas. ¿Pero qué podían hacer los judíos frente a esta situación? Muchos intentaron escapar, trasladándose a otros países, pero esto no era nada fácil. Otros intentaron resistir y algunos intentaron permanecer escondidos hasta que terminara la guerra. Por suerte, una gran cantidad de personas arriesgaron sus propias vidas para ayudar a quienes estaban viviendo esta terrible situación.